hola cómo te va en esta lección te enseñaré a crear un patrón de una manera rápida y sencilla empecemos en un documento nuevo de Illustrator nos dirigiremos a la herramienta de rectángulo y crearemos un rectángulo bastante pequeño en el panel de muestras cambiaremos el color por un celeste y el color de trazo lo vamos a quitar ahora con la herramienta de selección desde la mitad voy a presionar la tecla de alt y shift para duplicar este objeto al objeto duplicado le voy a colocar un color azul un poco más fuerte voy a hacer un zoom para hacer el siguiente ejercicio con la herramienta de selección activa clic y arrastrar para seleccionar los nodos internos y con la herramienta de shift y flecha hacia abajo voy a presionar una y dos veces ahora con la herramienta de selección voy a hacer esto clic y arrastrar para seleccionar los objetos y ahora clic y arrastrar para colocar dentro del panel de muestras si te fijas muy bien tenemos un más con un círculo ahí eso significa que ya se ha añadido el motivo al panel de muestras ahora voy a dibujar un rectángulo bastante grande y con un clic voy a colocar ese patrón. le voy a hacer una pequeña modificación a partir de la versión cs6 yo puedo editar estos patronos ¿Cómo lo voy a hacer en el panel de muestras voy a dar doble clic se va a abrir las opciones de motivo voy a dar un clic aquí para activar este cuadro delimitador que realmente es una verdadera maravilla y lo puedes editar realmente como tú quieras yo lo voy a dejar ahí le puedo cambiar el nombre a este patrono pero también puedo cambiar el tipo de inclinación por los que tienes ahí yo te invito a explorar el que más te guste. Para salir de aquí, con la herramienta de la flecha negra, vas a dar doble clic y tenemos nuestro platono totalmente creado. De ahora en adelante, debes combinar varias formas, objetos con diferentes colores. Los resultados son impresionantes. Te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.